Cosas Curiosas que no sabías sobre Pelé, el rey de fútbol El nombre real de rey Pelé es Edson Arantes del Nascimento, también conocido como Pelé, el rey de fútbol y el mayor atleta de todos los deportes El rey de fútbol nació en tres corazones en Minas Gerais en el día 23 de octubre de 1940 y falleció el día 29 de diciembre de 2022 en el hospital israelita Albert Ensen, en São Paulo. En los años 2000 fue considerado el mejor atleta del século, por la IFFHS, y en ese mismo año fue considerado Pelé, el atleta del século, por el Comité Olímpico de Internacional. Y el segundo mayor goleador de la historia del fútbol en juegos oficiales, teniendo marcado 765 goles en 812 partidos. Dato extra. Pele no solo tiene título de rey o de rey de fútbol, también es conocido como Perola Negra. Hola bueno, amigos, muchas gracias por haber visto todo el video. Suscríbete al canal, el canal es nuevo, o sea, si sí podéis dejar el like y suscríbete al canal. Comenta ahí algo si habéis gustado y nos vemos en el próximo video. Chao.